Hola, mi nombre es Amparo y soy la ayudante de Papá Noel eh, Marina, una preciosa niña que vive en Granada es eh, mi más fiel seguidora pequeñita, es un amor de nena pues ella ha descubierto que, que soy la ayudante de Papá Noel entonces ya como ella lo ha dicho, lo ha sabido y, y realmente pues me ha descubierto eh, quería simplemente decirte marina que eres muy lista eres muy inteligente aparte que eres preciosa y bueno pues que me alegro que hayas descubierto este este secreto ahora nos seguiremos tratando de tú a tú porque ya nos conocemos un poco más vale eh, para ti marina por ser tan lista por ser tan bonita por ser tan inteligente y sobre todo porque te encanta ponerme deditos en mis vídeos, he creado esta caprichosa ratita. Y en breve va a viajar hacia tu casa espero que te guste la he hecho con mucho cariño y bueno porque también papá noel me ha comentado que te gusta mucho este tipo de muñequitas y bueno pues con esta y con algunas cosillas más en unos días estarán en tu casa unos pequeños presentes de este humilde ayudante me alegro que me hayas descubierto y sabes que te quiero un montón que eres súper bonita y que no pierdas nunca la magia que te envuelve para ti y por ti vamos a hacer a Caprichosa Ratita. Espero que te guste, tesoro. Un beso. Para vosotras, eh, las mamás, queréis ver cómo la he hecho, vamos con el vídeo. Bueno, vamos a empezar nuestra Caprichosa disfrazada de ratita. Mira el cuerpo de Caprichosa, como todos, cortamos, cosemos, rellenamos de la misma forma, os dejaré el enlace a, al vídeo de cómo a poner las piernecillas para que se nos queden sentaditas y sin necesidad de apoyarse en ningún sitio yo ya he empezado con, con esta pequeña ja. mirad los patrones eh, ya sabéis que os lo dejo como siempre en el grupo de Facebook el taller de amparo y que son totalmente gratuitos eh, yo he empezado eh, por la parte de los zapatitos, mirad el zapatito, mirad, cortamos nuestro patrón en fieltro negro, lo cosemos desde esta parte de aquí, dando toda la vuelta hasta esta parte de aquí, y yo en esta ocasión la parte digamos lo que sería la zona de, de delante del, del zapatito, yo esta parte la he cortado con una tijera de zigzag. Aquí no se deja margen de costura, solamente margen de costura desde este lado alrededor hasta aquí. Y nos queda de esta forma. Después con una aguja lanera de las que tienen la punta roma, le vamos a poner unos lacitos. Yo en esta ocasión he cogido el eh, lazo rojo, de, yo le llamo de cristal, pero bueno, eh, organza o, o como vosotros le llamáis en, en vuestras zonas. Muy fácil, lo cogemos por la parte de atrás, metemos más o menos como a medio centímetro de, de la costura. Esta, esta forma de coser el zapato, el lacito, es para que no se nos mueva y no se nos caiga. Y también pues dejamos el zapatito de Kitipon. Bien, pues ya una vez metido el lacito, como yo le he puesto este mirando hacia este lado, este lo vamos a poner mirando hacia el otro. Tiramos un poco. Yo ya le he puesto también eh, la carita Pintada, Sabéis que es también muy sencillito de hacer También os dejaré el enlace Realmente es que este tipo de muñequitas son muy muy sencillitas de hacer eh, Caprichosa Conejita ha sido un éxito Me ha encantado que, que os haya gustado tanto Hemos hecho un reto muy muy numeroso Y la verdad es que estoy súper contenta con ese tipo de muñecas os está gustando muchísimo y vamos a hacer muchas más de ellas, porque creo que es una muñeca muy sencilla, pero es muy bonita. Bien, pues vamos a, a poner unos lacitos no muy grandes, porque caprichosa no es muy grande. Jolín. No sé qué tengo yo hoy aquí con este lazo. Vamos a ver. Ahora. Ese tipo de, de lazos eh, los encontráis en mercerías sin ningún problema. Yo lo suelo comprar en bazares porque eh, me gusta mucho comprarlo allí porque tienen muchísimo surtido. Y además casi siempre lo suelo comprar así, en, en grandote, en piezas grandes Y hay mercerías que las piezas grandes no, no las sirven Bueno, pues mirad Ya tenemos los lacitos. pasamos como siempre un mechero Y ya tendríamos los zapatitos terminados Continuamos, mirad eh, yo le he hecho un, un pantaloncito corto, sin lacitos y sin nada, uno negro eh, Lo igual que siempre, cogemos nuestro patrón, lo ponemos doble Primero cosemos la parte más redondeada, después lo abrimos y cosemos las, las entrepiernas Arriba le he puesto una goma alrededor y ya está, como veis, súper fácil Bien, pues vamos a ponerle su pantaloncillo ya os digo que es que eh, esta muñequita se hace súper súper rápido y, y bueno pues como estos pasos ya los hemos hecho no necesitamos volver a repetir de todas formas os iré dejando enlaces y si tenéis dudas en comentarios me dejáis las dudas y yo os ayudo bueno pues mirad qué mono que le queda Bien, vamos a seguir. Mirad, yo le he hecho el cuerpecillo. Eh, lo he dibujado en el patrón y he sacado un patrón, pero esta vez lo he sacado en fieltro, para evitar poner telas dobles, coser, dar la vuelta. En fin, ya os digo que a mí lo que me gusta son las cosas muy, muy sencillas. Haciéndolo en fieltro. Nos evitamos tener que coser, poner doble la tela, en fin, todo ese tipo de, de costuras que la verdad nos complican un montón. Bien, pues ella va a ir aquí con el escote un poquito abierto. ¿Veis? Ahora le vamos a poner su pantaloncillo. Y ya tendremos hecho el cuerpo de del vestidito. ¿Veis? Queda súper graciosa. Vamos con las mangas. Mirad. Yo he sacado el patrón de la manga jugando con, con el brazo. Y lo he sacado de esta forma. ¿Veis? Ahora esto lo recortamos. lo dejamos ya preparado, damos la vuelta y lo ponemos en la manga. Mirad, yo no le he cogido ni siquiera eh, dobladillo, ¿veis? Solo he metido hacia adentro tal cual, porque ahora voy a cogerla por la parte de este doblez y le vamos a poner un lazo. En esta ocasión se la vamos a poner también en rojo. Mirad, este tipo de cinta, os quería comentar, sufre mucho cuando se pasa varias veces por la aguja y se pasa también por la manga tenemos que tener mucho cuidado con ella y siempre eh, utilizar un poco más cantidad porque la parte está doble y la parte que va entrando tiramos, todo eso hay que desecharlo porque si no queda bastante feo bueno pues eh, yo le voy a coger aquí aquí a esta altura ¿veis? le voy a coger su eh, dobladillo bien, pues vamos a cogerlo desde aquí nos vamos a venir más o menos desde el centro y vamos a coger la parte de doble de la tela, como si estuviésemos haciendo un dobladillo bien, pues ya tenemos las manguitas, mirad yo he hecho una que ya lo que le he puesto ha sido por la parte de atrás un puntito y voy a hacerlo ahora con vosotras espero que la cámara se vea bien es una cámara nueva me estoy acostumbrando un poquito a ella y bueno pues eh, voy a intentar que salga lo mejor posible esta grabación pero digamos que es una prueba <ríe> a ver os sale eh, es bastante mejor que la que yo tenía anteriormente pero como todo lo nuevo, pues al principio cuesta un poquito manejarla. Mirad, yo he cogido hilo de torzal negro y le voy a dar aquí solamente un par de puntos, nada más, porque solo quiero sujetar la manga al, al bracito, solo eso. Ahora corto este hilo y lo que conseguimos con, con este tipo de manga es que al bajarla tanto, veis, pues conseguimos tenerle como una especie de manguita de farol, un poquito más abullonada, y le da como más gracia a la muñequita. Bueno, pues yo no tengo hilo de muñequería del que yo utilizo en color negro, solo tengo blanco, tengo que comprar, pero tengo este de torzal y lo voy a poner doble, para que me resulte un poco más fuerte, porque ya os he comentado que suelo romper este tipo de hilos. El que no rompo es el que normalmente suelo utilizar yo, pero estos así de torzal sí que a veces pues se me han roto. Mirad, vamos a venir desde la parte de aquí atrás, más o menos, que nos queda la manquita un poquito alta, ¿veis? Porque el escote es un escote muy bajo, entonces vamos a intentar subirla. Nos venimos por aquí, salimos por este lado de aquí, nos cogemos la manita que mira hacia dentro y la cogemos de aquí. Pasamos al otro lado. Justo aquí. Miramos que no tengamos aquí ningún nudo. Que los hilos estén bien puestos. Y ahora cogemos la otra la otra mano. La otra manguita y metemos igual. De este, la parte de dentro, cogiendo tejido, relleno y todo. Corto y ahora voy a tensar este hilo de atrás y voy a anudarlo apretamos fuerte y la ubicamos en su sitio voy a darle aquí una pasada todo esto sin soltar la presión que ya tenemos ejercida sobre, sobre el bracito ¿eh? para que no se nos mueva volvemos a apretar y volvemos a repetir y ya no voy a apretar más porque me da miedo romper el hilo pero mirad, esta es la idea que yo tenía para, para este tipo de vestiditos y mangas que quedan súper graciosas ¿veis? quedan con vuelo, quedan muy muy bonitas bueno pues ahora vamos a esconder este hilo que ya sabéis que a mí no me gusta nada cortarlos me gusta meterlos y esconderlos como veis es una muñequita que va a estar hecha súper rápido Teniendo cortados los, los patrones y, y la ropita, lo que es la muñeca en sí, va súper rápido. Pues ya tenemos el cuerpecillo y las, y las manguitas listas. Mira, es que queda súper bonita. Bien, pues ahora vamos a coger la falda. Ya veis lo que es la falda. Le he remallado arriba y abajo y le he cogido un, un pespunte. Ahora voy a coger una cinta de, de raso negra y voy a utilizar otra vez la aguja lanera. Vamos a hacer aquí un, un piquito y la vamos a meter por la zona que yo le he dejado como medio centímetro más o menos. Un centímetro para meterle la, la cinta y de esta forma le hacemos un lazo un poco gracioso entonces por aquí por la parte de, de atrás no se la voy a poner en la parte de delante aunque no se la voy a poner en la parte de atrás porque así le vamos a hacer como si fuese una lazada como un tipo de rabito bueno pues esto ya veis es muy muy fácil Solamente es meter la aguja por esta parte de atrás y daremos toda la vuelta a la faldita. Saldremos por el lado de donde hemos entrado antes y ya la habremos pasado. Así de esta forma no hace falta romper la tela ni, ni dejar trocitos sin abrir, sin coser ni nada. Se pasa del tirón. Vamos a cortar aquí y se la vamos a poner. Vamos a tirar de la parte de atrás y vamos a hacer un nudo. bien fuerte para que no se nos mueva la faldita apretamos y ahora le vamos a hacer una lazada le vamos a dejar unos buenos trocitos de, de lazo para que simule como si fuese una colita. Ahora sí. Y ahora le voy a dejar un buen trozo por cada lado. Recordar que tenemos que quemar muy bien las puntitas y vamos a ponerlo bien derechito. Y ahora ya repartimos el vuelo. Mirad qué mona. Queda súper bonita. Bueno, pues ya que la tenemos toda ya preparadita y, y bien guapa... Vamos a, a peinarla y va a ser algo muy sencillito Vamos a hacerle también las orejitas y el peinado Y ya con eso prácticamente la tendremos preparada Ya veis, en nada de tiempo podemos tener hecha una caprichosa bien bonita Mirad, yo ya he estado avanzando He dibujado la cara de, de nuestra caprichosa Sabéis que todas tienen el mismo patrón hasta ahora Entonces eh, yo he puesto aquí la cabeza de, de una caprichosa, una de las caprichosas, y le he dibujado unas orejitas. Y este va a ser el, el patrón que os voy a dejar en, en el grupo de Facebook. Para que podáis hacer a caprichosa ratita. Vamos a, a ir avanzando. Eh, por un lado, ya sabéis que tenemos las, las orejitas. Yo lo que he hecho ha sido sacarlas por separado, como tienen formas, yo he puesto la parte izquierda, la parte derecha y he sacado un poquito más pequeño lo que son eh, la parte interna porque le voy a poner un poquito de cartón mirad, he cogido un trozo de cartón este es de unos calcetines reciclado es un trocito que no es eh, muy grueso, es finito y he dibujado los dos trocitos que también os voy a dejar los patrones de la zona interna de las, de las orejillas entonces vamos a seguir con... Nuestra caprichosa ratita Mirad eh, Vamos a peinarla Primero yo he cogido De esta lana que es bastante gruesa He cogido como Un trocito He dado Sobre tres dedos He dado unas cuatro o cinco vueltas Poquita cosa porque ya sabéis que, que Caprichosa es muy pequeña Corto Cojo un trocito de, de lana Abro y por en medio meto la, el trocito de lana para, para anudar y una vez que ya lo tengo así lo abro y corto por la parte interna y esto es un pedillo entonces vamos a en lo primero los pelitos yo ya también le he puesto eh, la cabeza con la técnica del bolsillo sabéis que es la que nos permite dar movimiento a las cabezas de las muñecas eh, vamos a ir colocándole este pelito he decidido ponérselo así por el tema de las orejillas al tener eh, las orejillas muy altas yo no quiero un peinado eh, que le quede pegado a la cara o que sea muy voluminoso entonces he pensado que un pelito corto en cascada le puede quedar súper bonito y es una forma también de lucir las orejillas eh, mientras se me calienta la silicona vamos a ir haciendo el lacito mirad, eh, yo he cortado un trocito de 10 por 8 lo he doblado a la mitad y lo he cosido, dejado un trocito sin coser por donde le he dado la vuelta le he sacado las esquinas y aparte he cortado un trozo de, de tela de tres y medio por 8. Esta parte lo que voy a hacer va a ser ponerla hacia adentro, volverla a poner hacia adentro y esta va a ser la parte que me va a, a doblar el lazo, la parte de, de los plieguecillos. Entonces ahora una vez que tenemos esto abierto yo le voy a poner un poquito de relleno no hace falta que le pongamos mucho lo único que quiero es que mmm, no me quede plano que me dé un poco de... como si fuera un poquito regordete un poco tridimensional porque ya sabéis que el lacito de, de este tipo de muñequitas lo son así veis, cuando ya lo tenemos un poquito relleno vamos a darle un, una puntadita Vamos a hacerle el pliegue, ¿veis? Una cosita así. Entonces vamos a cogernos esta tira, la vamos a poner así. ¿Veis? Para que nos quede justo el lacito bien bien gracioso. Vamos a cogernos por la parte de atrás un poquito de silicona. Y vamos a pegar. Miramos por el derecho que nos quede como a nosotros nos gusta. Y podemos ya cortar y pegar. Me voy a coger. Aunque sea este lápiz. Así. Y de esta forma nos queda el lacito. Luego nosotras podemos darle más forma, ponerle más pliegues arriba o abajo, ¿veis? Queda súper gracioso y es muy facilito de hacer. Bien, pues vamos ahora ya a irle poniendo el pelillo. Vamos a empezar por la parte de atrás. Mirad, yo he cogido un trocito de fieltro negro y he marcado eh, todo el contorno de, de las orejitas. ¿Veis? Lo he puesto y lo he dibujado. Como se ve muy mal y la verdad es que no es muy, muy fácil pintar sobre fieltro, pues eh, yo ya había dibujado. No hace falta que lo hagamos todos los pasos así tan seguidos porque esto no tiene más misterio. Se corta justo por todo el borde y se hace igual con esta parte. Cortamos dos por cada orejita porque ahora en el centro le vamos a poner el cartoncito para que le dé más firmeza a la oreja. Yo os la voy a poner como izquierda y derecha porque como veis hace la forma de la cabecita y así os va a encajar sin ningún problema ahora vamos a coger nuestro nuestro cartón que yo ya lo tengo recortado y vamos a vamos a montar esta oreja mira yo ya tengo hecha esta mira qué graciosa se hace en un momento ya os digo que es eh, muy rápida bueno pues vamos a cogernos nuestro cartón lo vamos a ubicar dentro de la orejita y le vamos a poner silicona. El cartón es más pequeñito que el tejido porque así no nos sobresale por ninguna parte y no se nos ve feo. Vamos a poner aquí el trocito de de cartón y ahora vamos a pegar este trocito de, de fieltro. Vamos a poner un poquito de silicona, muy poquito, porque lo que no queremos es que nos sobresalga. Queremos que nos quede bien pegado, pero justo a ras. De esta forma. Vamos apretando con los dedos. Y voy a ponerlo así para que lo veáis, pero que ya os digo que esto no tiene mucho misterio. Solo poner muy muy poquita cantidad y hacerlo de poquito a poquito para que no nos salga por, por la parte exterior que si no se vería muy feo y además el negro que es que todo se nota cualquier cosita pequeña se ve Pues ya lo tenemos preparado para colocar. Mirando, vamos a coger ahora a nuestra caprichosa ratita. Y vamos a abrirle. Yo el pelo no se lo he terminado de pegar por la parte de dentro porque quiero abrirlo para colocarle encima del tejido las orejitas. Entonces voy a ver cómo me queda más o menos aquí. Que yo la quiero un poquito más arriba. Yo la voy a poner aquí, porque después este lazo tiene que venir aquí delante, entonces la voy a bajar. La voy a poner aquí abajo, en esta zona. Voy a ponerle aquí un poquito de silicona. Voy a pegar bien para que me quede más firme. y ahora le voy a poner al borde y ahora ya sí la voy a pegar nos aseguramos de que esté bien pegada si no, volvemos a pasarle otro poquito más de silicona. Lo importante es que nos quede bien, bien sujeta. Pues vamos a hacer igual con la otra parte. Vamos a pegar la parte de abajo. Y la vamos a buscar la ubicación. Por ejemplo, aquí vamos a ponerla. Después el pelo, cuando ya la tengamos puesta las orejillas, el pelo se lo vamos a terminar de pegar. Lo que me interesa es poner primero las orejas, que estén iguales. Y sobre todo que no se caigan, que estén bien bien cogidas. Y ahora ya después sí que pegamos el pelillo. ¿Veis? Aquí en esta parte vamos a poner un poquito de silicona y vamos a peinar. Y aquí igual. que queda quedamos súper graciosa bueno pues ya nos va a quedar solamente a poner el lacito y tendremos terminada nuestra caprichosa ratita Mira qué graciosa sabéis que voy a hacer que le voy a poner solo un pequeño toque aquí y lo voy a pegar en la oreja lo voy a dejar levantado por la parte de atrás Y aquí otro trocito. ¿Veis? Todo lo que sea que caiga sobre negro se nota muchísimo. Yo, esto sí que os recomiendo que en cuanto se manche lo quitéis. Ahora vamos a pegar aquí y voy a hacer igual. Voy a poner un poquito. Y lo llevo aquí. ¿Veis? Pues ya tendríamos terminada a nuestra caprichosa ratita. Bueno, pues ya está terminada. Mirad qué graciosa que queda. Queda súper súper bonita. No sé, me parece que es como muy dulce. <ríe> es un buen personaje, la verdad es que sí. Bueno pues este ha sido el proyecto de hoy, espero que te haya gustado, si es así regálame un like y nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso amiga, chao.